A ver, que levante la mano al que nunca le pasó esto. El inodoro, tiramos el botón y sigue perdiendo. Obviamente no podía ser tan fácil que cambiando esta piecita ya lo íbamos a solucionar. No, ni de casualidad. Esto siempre se complica. Pero no pasa nada, vamos a ver cómo lo solucionamos. Antes de seguir con la reparación, lo primero que hacemos es cerrar la llave de paso, así no nos bañamos. Segundo paso, vaciamos la mochila, vamos a tener que desarmar todo esto para ver por dónde está perdiendo. No solo estaba perdiendo por la descarga, por el obturador, eso negro que está ahí abajo, sino que también está perdiendo por acá abajo. No sé si llega a ser foco. Ahí tenemos el goteo. Con lo que nos está quedando de agua en la mochila. Ya que estamos aprovechamos y le sacamos esta tuerca. Que es la de la entrada de agua a la mochila. Se complica un poco manejar la cámara. Aflojar esta tuerca. Este flexible de plástico. A veces recomiendo este tipo de flexibles que no son tan, tan caros y si se llegan a estropear son más fáciles de cambiar que los metálicos. Los metálicos si bien son cromados, con la humedad después se terminen poniendo bastante feos. Aparte son mucho más caros. Una buena solución. Si se llega, si se llega a girar de la parte de arriba lo tenemos que tener para que no se nos desenrosque esta pieza negra usualmente no tendría por qué girarse pero bueno con un poquito de paciencia ahí pude aflojar la tuerca con una picoloro o una llave a veces estos lugares es medio complicado meter la llave pero siempre acuérdense de tener arriba para que no se gire ahí salió hacemos un poquito de fuerza este cañito que tengo acá es para que quede una pequeña descarga una vez que se cerra el obturador por si tenemos algún desodorante eh, metido en el, en el costado del inodoro para que siga tirando un poquito más de agua mientras se está cargando y después se corta el agua que entra pasa directamente por esta manguera y va directamente al agujero que va hacia el inodoro ahora sí es mucho más fácil meter el destornillador para trabar el tornillo de ahí abajo este que está acá Listo. con el tornillo afuera, lo sacamos, tan sencillo como levantarlo lo primero que hacemos cuando sacamos la mochila es sacar un poco todo este sarro, toda esta mugre que hay acá y ya vamos secando, para qué lo tenemos que ir secando ya ahora? para que si en algún momento supongamos que tenemos algo roto que no es el caso acá si tenemos algo roto y tenemos que utilizar algún tipo de pegamento, necesito que toda la superficie esté bien seca. Entonces ya vamos ganando tiempo y tenemos todo seco. Si hay que hacer alguna reparación, yo no recomiendo poner pegamento, pero si la pieza reparada es el inodoro, tenemos que cambiar todo el inodoro. Entonces una solución rápida es ponerle algún tipo de silicona o pegamento. Por eso vamos a limpiar un poquito esto. que hay que cambiar es esta esta que está acá vamos a tratar de levantarla esta es la goma que sella ven que para algún lugar ya estuvo filtrando y es la que tiene que hacer el sello entre esta parte este labio que tengo acá contra la parte de atrás del inodoro esto va sellado acá ahí hace falta poner pegamento acá no, definitivamente no. No hay que poner pegamento. Esto tiene que sellar perfectamente. A veces la goma se endurece, se pone vieja y bueno, por eso no sella. ¿Por qué no poner pegamento? Porque pensemos que en algún momento por ahí lo tenemos que volver a sacar. Y si lo tenemos que volver a sacar y está pegado, hay que dinamitarlo. Veo a ver si consigo la goma y seguimos. Un truquito, ahora vamos a tener que poner la goma esta acá, pero como se puede ver no llega a entrar bien, entonces hay que estirarla un poquito. Acá tenemos rosca, esta parte tiene todo rosca y puede llegar a dañar la goma y ahí es por donde puede llegar a perder. Un truquito, le podemos poner algún tipo de lubricante, ¿Qué lubricante, grasa, no, ni se les ocurra grasa, porque la grasa se va a comer, este, va a degradar la goma y se va a terminar rompiendo ¿qué vamos a usar? un poquito de detergente ponemos en la goma se complica con una sola mano un poquito nada más ves que ahí queda brilloso bueno ahí quedó el detergente el tema es que esta goma tiene que apoyar acá esta parte no tiene que asentar en la rosca ni mucho menos, acá, ahí es donde tiene que asentar. Ahí atrás también le vamos a poner un poquito de detergente, todo acá, para que cuando la goma entre, asiente sin problema, asiente ahí. Y hacemos que calce adentro un poquito de maña y listo corto la coloco porque con una sola mano no puedo trabajar el trabajo quedó magistral no es publicidad ¿eh? bien ahí quedó bien en la parte de atrás quedó bien acomodada en toda la vuelta nos fijamos eso y después con la presión que vamos a hacer con los tornillos que van acá, vamos a poder apretarlo y la goma se va a terminar de ajustar. Vamos a ponerlo y vemos a ver qué pasa. No esperen que la primera vez quede sin perder, acostúmbrense a eso, hay que empezar a experimentar Con la goma puesta, esto simplemente se apoya así. Ahí queda pivoteando sobre la goma, eso es bueno porque la goma está apoyando. Ahora con los tornillos, lo apretamos y la goma se ajusta. Vamos con los tornillos. Ahí está, simplemente lo apoyé. Antes de poner los tornillos, lo que suelo hacer es aflojarlos porque a veces tiene el sarro. Entonces es preferible pelear con el tornillo acá en la mano, limpiarle el sarro y después ponerlo en donde va. Un poquito de detergente a la rosca y a la gomita de asiento nunca vienen mal. Como piña. Ponemos el tornillo y ponemos la mariposa del lado de abajo. Esta piecita que la llaman flava pero obturador y que es la que pivotea sobre este eje y es la que cierra y abre para que pueda descargar el agua. Muy fácil de poner, esto se pone en el eje, se hace un poquito de fuerza y listo, ya quedó puesta, no hay que poner tornillo, no tiene roja, no tiene nada, simplemente por peso y la cadenita va enganchado desde el botón en la parte de arriba. Vamos a sacarle todo el sarro posible en esta parte. Como nosotros lo teníamos afuera, lo podemos hacer afuera. Yo se los explico en la situación en donde no tengan que sacar la mochila. Esto está puesto, está flojo todavía, pero se los muestro para que vean cómo se hace. Bueno, ya que estamos acá les explico un poquito. Este flotante tiene el obturador, esta bocha, que, se, que es la que tiene que cortar cuando el nivel llega hasta un determinado lugar. Y cómo trabaja, vamos a ver cómo trabaja esto. El agua entra por abajo, por acá de la entrada directamente de la red, pasa todo por acá y por acá arriba empieza a desbordar una parte del agua viene por este cañito que esto se llama silenciador para que no haga tanto ruido como golpee el agua y que no salpique para todos lados otra salida es por acá que cuando yo abro la descarga por acá lleva una manguerita que viene acá va conectada a esta manguerita y va por adentro para que vaya directamente a la descarga del inodoro sin pasar por el obturador esta parte pasa directamente al inodoro para qué es esto? para que cuando todavía está cargando el agua cuando todavía no se llenó la cisterna por acá va dejando descargar un poquito de agua por si le ponemos algún desodorante al costado del inodoro como a veces se le suele poner para desodorizar simplemente es para eso cuando termina de salir agua, por acá también obviamente tiene que dejar de salir, porque si no se va todo por acá. ¿Sí? Esta parte que tengo acá es la parte que genera que el obturador allá abajo se mueva, abre cuando pulso y suelta por gravedad cuando dejo de apretar el, el botón. El funcionamiento de esta parte es muy sencillo, cuando el nivel del agua sube, esta parte empuja un cuerito que tengo acá abajo y funciona exactamente como una canilla cuando esto sube se genera una presión hace que el cuerito baje y deja de salir el agua, deja de llenar la cisterna esto es muy simple, no lo voy a desarmar porque hay una máxima en la tecnología que nos dice que si anda, no lo toques ah, se pensaron que no lo iba a desarmar pero como yo me debo a mi público vamos a desarmarlo igual esta trabita se levanta y esta parte no va a permitir que gire, una vez que giró un cuartito menos de un cuartito de vuelta sale toda esta parte si se fijan ahí abajo no tiene ningún secreto esta parte empuja acá y esta parte obtura ahí abajo hace presión ahí, acá y deja de salir el agua aprieto ahí, deja de salir el agua dejo de apretar la misma presión del agua hace que esto desborde y sale el agua para llenar la mochila. Ya que lo desarmamos esta es la parte del cuerito, en este caso es blanco, es una gomita. Ya que estamos con esto desarmado la vamos a dar vuelta y la vamos a poner del otro lado. Fundamental no marcarla. Y la ponemos, antes la teníamos así, la ponemos al revés y le damos un rato más de vida. Volvemos a armar. Esto obtura Ahí abajo. Ahí. Y volvemos a poner en la misma posición. Ahí. Un cuartito. Traba para que no se desarme. Y listo. Nuevamente funcionando. Ponemos ahí. Y nos fijamos en esta parte. Que no me quede rozando con ningún lado. Que no quede tocando acá y que no quede tocando acá. La posición la vamos buscando para que no roce en esta parte y se quede trabada. Ponemos la tuerca del lado de abajo. No se olviden de ponerle la gomita que lleva acá con un poquito de detergente. Acuérdense para que se asiente mucho mejor. Ahí le damos una pequeña apretadita y ya lo dejamos terminado. No nos pasamos con la fuerza porque es todo plástico. Volvemos a poner la entrada de agua. Enroscamos y a rezar que no pierda. Todo plástico, despacito con esto. Le damos un poco y después si pierde seguimos ajustando, pero no va a abusarse. Abrimos la llave de paso Y vamos a ver si pierde algo Por acá no pierde, por el tornillo no pierde Evidentemente quedó bien sellado Vamos a hacer la primera descarga. cargamos todo y dejamos. Bueno, nos volvió. Se está trabando acá. Ahí. Vamos a ver que no se trabe. Esto es un problema. Esto acá se está trabando. Hay que solucionarlo. Ahí. Ahí con un poquito de regulación. ahí queda liberada vamos a volver a abrir el agua y hacemos la prueba que no pierda ya que estamos acá este caño que tenemos acá existe para que si llega a romperse el cuerito no se nos inunde todo el baño el agua se va por acá y se va directamente a la cloaca a través del inodoro sin pasar por el obturador de ahí abajo ahí estuvimos haciendo unas pruebas vamos a ver que ahí no pierde vamos a hacer una descarga Después de haber hecho una serie de ajustes, porque teníamos pérdidas con los tornillos, estaban un poco aplastadas las gomas, y por ese motivo perdían un poquito por abajo. Pero bueno, quedó solucionado. Ya saben, si les gustó el video, denme un like, compartan con alguien que les pueda llegar a interesar, y si no están suscriptos, suscríbanse, eso nos ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video.